Buenas tardes, son las tres, las dos en Canarias. Comenzamos. ¡Tutután! Ayer, un grupo de jóvenes de entre 16 y 20 años arrojaron basura al río Guadiana. Algunos vecinos de la zona fueron capaces de, gra de grabar en los sucesos con sus teléfonos móviles. Conectamos con nuestra corresponsal en el embarcadero del... Río Guadiana, en Badajoz. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, nos encontramos aquí, a las orillas del río Guadrana, para entrevistar a los voluntarios que se han prestado a limpiar la basura arrojada por los... la pasada jornada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya ve, aquí recogiendo lo que nos estropearon. Piensa usted que esto es algo que pueda ocurrir diariamente? Pues, tal y como están las cosas ahora, yo creo que sí. Pero habría que cenarlo, porque la gente tiene que concienciar de que eh, si no hay ríos, no estamos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Desde aquí, nos despedimos. Pasamos a la siguiente noticia. Chán, chán, chán. Algunos vecinos de Badajoz se han visto afectados por un virus de gastroenteritis debido a la contaminación del río. Se les viene un marrón encima. Buenas tardes, nos encontramos en el Hospital Santa Cristina. Bueno, la doctora Pino, la doctora Pino, ¿por qué cree usted que ha surgido este rotelé de gastronteritis? Yo creo que se ha producido por las numerosas bacterias que hay en el río y la suciedad que tiran en el río. Yo te voy a decir lo que pasa. Yo estoy la la gente me hua esta mierda al, al río. Esto es lo que me pasa. Adiós. Muchas gracias. Devolvemos la conexión. Nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Le dejamos con los deportes. Muchísimas gracias. ¡El vida!